Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues, eh, otro, otro vídeo que os, os quiero enseñar de otra cosa que he tenido la oportunidad de, de ver, que es una cosa un poco, un poco rara. De hecho, me han dicho que es la primera vez que se hace este sistema aquí en España, que es un sistema de, de impermeabilización con lámina de PDM, pero el tipo de colocación va a ser con una, con una soldadura por inducción magnética. Es una cosa un poco extraña, lo que pasa que, que bueno, como, como conozco a, a Joaquín Edo de la empresa Socir, y siempre que tiene alguna cosa así un poquito más rara me avisa para que la vea, pues oye yo encantado. Sabéis que me gustan todo este tipo de, de sistemas eh, innovadores. Y, y como lo estaban montando precisamente ahora aquí cerquita en Valencia, pues digo, oye, mmm, Joaquín, invítame, eh, que yo quiero verlo. Y así lo enseño a todos también. Así que si os parece, le voy a dar como siempre la vuelta a la cámara y os voy a enseñar el sistema, lo que están haciendo, cómo se coloca y todo ese tipo de cosas. Y nada, a ver si a ver si os interesa. Venga, vamos a dar la vuelta a la cámara a ver qué tal. Por aquí. Vale, primero que nada veis que están aquí ya están trabajando. Esta es la cubierta que, que se está impermeabilizando con un sistema de, de lámina de EPDM. Vale, es una cubiertita industrial, es tipo tipo de chapa ondulada y aquí se está colocando todo el EPDM. Entonces, la historia está que este sistema, lo que tiene es que eh, las fijaciones al soporte eh, no se hacen por lastre, no se hacen por un adhesivo químico, sino que lo que se hace es que se colocan unas planchitas, que ahora os las enseñaré Bueno, ahora os voy a enseñar primero las planchas, mira, están aquí Son estas planchas Que son, son unas planchas metálicas, simplemente... Ah, mira, aquí la tiene Joaquín Son estas planchas metálicas, ¿vale? que tienen este tornillo, que se sujetan al soporte, atraviesan todo lo que es el espesor del, del aislamiento y se fijan al soporte. Entonces esta plancha metálica, eh, una vez está colocada en el soporte, se le coloca encima una máquina, esto estaría debajo del EPDM, se aquí, mira, ahora lo enseñaremos cómo lo están colocando, eh, pero la base sería, se coloca aquí, se... sí, sí, ahora la... Se tapa con el EPDM, se pone encima de la máquina y con, con transmisión de magnetismo se, se calienta la placa y la placa lo que hace es que tiene un producto aquí encima que con el calor acaba soldando con el EPDM. Y entonces se queda sujeto como aquí, ves Que aquí hay una placa aquí y está completamente soldado. Entonces, claro, esto tiene un montón de ventajas. Eh, por ejemplo, no es, no es necesario que se le ponga ningún tipo de lastre a la placa ni nada, a la, a la, a la impermeabilización. Por lo tanto, pues oye, ya solo con eso está muy bien Nada, esta plaquita blanca que se ve detrás se ve que es para... Para... Eh, eh, para que no le llegue el calor al, al aislamiento Y que no dañe el aislamiento Entonces, el equipo está aquí Ahora veréis Vamos a dejar así que esto La maquinita sería esta es la manual. Esa es la manual, ¿no? Vale Singulares. Vale, y aquí, aquí como veis están colocando, bueno ya, ya está el aislamiento colocado. Estas, estas fijaciones azules son las fijaciones del aislamiento, vale, que van sobre directamente sobre la, sobre la cubierta. Y luego de estas mañana. de aquí son las piezas, las chapitas que os digo que se están colocando para que ahora con la máquina se haga la, la fijación eh, magnética. La máquina es esta. Vale, de esta máquina ya si los que me vais siguiendo esto ya lo, lo enseñé una vez en un vídeo que publiqué en una feria y, y fue súper curioso entonces la primera vez que se está colocando ya me avisó Joaquín para que lo, lo pudiéramos ver entonces una vez se fijan las se fijan todas las, las planchas como veis es simplemente atorneándola al soporte y ahora pues en cuanto en cuanto lo tengan preparado ...nos enseñarán cómo hacerlo... ...bueno, mientras tanto... ...mientras que lo van preparando... Eh, ...una vez se, se coloca esto... ...se le aplica... magnetismo para que por inducción... ...se caliente la plaquita y se quede adherido... ...y luego inmediatamente después... ...se colocan estos... ...estos imanes, ¿no? ¿son realmente imanes, Joaquín? ¿esto? Estos son unos imanes, ¿no? Son unos imanes que se colocan encima... ...para hacer presión... ...y también para enfriar la placa... ...de manera que en cuanto se enfríe la placa ya se queda completamente adherido a la a lámina la de PDM. La verdad es que es un sistema bastante curioso, me, me parece interesante. Lo que Esta es la, la primera vez que se hace por aquí, En ¿eh? España. En España la primera, la primera España. vez que se hace, pues mira, aquí en directo viendo cómo están colocando en España, este, en este sistema en, en EPDM. Muy bien. El, ¿La lámina tiene alguna característica especial o algo? La... Tiene, tiene que ser la lámina que no lleve sílice. Ah, una lámina que no lleva sílice. ¿Y el espesor de la lámina, que es 1,2? 1,2. 1,2, Pero, ¿no? Pero podría ser de más también. De 1,5, de 2... Vale, vale, vale. O sea, fabrican lo que quieras. Y fabrican hasta 3.000 metros una pieza. Hasta... 3.000 metros una sola pieza. Sí, sí. O sea, que podría hacerse sin ningún tipo de junta ni nada. Aquí nos adecuamos según también por el tema del peso de la lámina Ajá, muy a bien. piezas más pequeñas, pero que bueno, hemos ido con, po con pocas puntas. Ya era, muy bien. Y ahora vamos a ver, están haciendo dos tiras Ajá. y ahora ya cuando acabe, de... cuando acabe esta ya podemos... Este ya podemos echar el EPM. Vale, pues mientras que lo están terminando de atornillar, simplemente la, la lámina de EPM, bueno, yo tengo varios vídeos ya hechos con EPM, pero vamos, aquí tengo se, se ha hecho la zona de la canal también. La por aquí, se, aquí están las, aquí, las juntas de las soldaduras, hemos aquí también el canal, ah vale, aquí y, también se ha colocado la... Y entonces lo hilo vale. arriba, de, de aquí a ahí va pegado, además va suelto, muy bien. Y entonces se ha se acelerado mucho la, claro. la canal con este sistema. Claro, y aparte la lámina no queda completamente adherida y sufre menos si tiene movimientos el soporte, pues está muy bien. Vale, a ver, que creo que le quedan un par. Y en cuanto tenga esos dos colocados, vamos a hacerle ya la, la, soldadura con, la soldadura con la máquina de inducción. A ver, si tenéis alguna duda o algo me la podéis poner por aquí. Y yo se la pregunto a Joaquín, eh, que, que aquí estamos para contestar todas las dudas que tengáis. Y si no las tenéis ahora, me las pasáis también en los comentarios del vídeo cuando sea. Se las traslado a Joaquín y, y que nos las responda. ¿Vale? Porque en principio estos sistemas que son así un poco más novedosos Siempre presentan bastantes dudas Vale, ya tenemos todas las chapas cogidas sí. Y ahora Ahora la lámina la vamos a... Se, se, pliega, se, se expande toda la lámina que tienen preparada La verdad es que el sistema de PDM es una pasada a mí me, Es un sistema que me encanta Gracias. <risa> Hombre, no, es yo, que al final yo, con láminas grandes y todo eso se, yo se, lo digo que pongo. Okay. se se cubre muy bien, los encuentros son fáciles, bueno, fáciles, hay que saber hacerlos, pero pero tiene su... se resuelve muy fácilmente y sobre todo que es muy industrializado, no, no dependes tanto de, de que se suelde más o suelde menos. Vale, y ahora, a ver, entonces ahora coges la máquina. ¿Cómo sabes dónde tienes cada una de las, de las chapitas? ¿Lo tenéis replanteado? Pisando, ¿Lo tenéis replanteado, no? Para saber dónde está Porque cada una de las chapas. Ya sabemos de pisar de, de, de aquí, ¿ves? Vale, vas viendo por dónde anda. viendo dónde va. Vale. Vale, ¿dónde está? ¿Ahí está la chapa? ¿Le metes ahí? ¿La activas? Vale, esta ¿Hay que presionar o algo? No. ¿O no, simplemente es aguantar. aguantar y ya está? ¿no? ¿eh? ¿Cuánto tiempo tiene que estar? Ya cuando pita. Ya está. O ya sea está. que unos segundos y ya está. Se coloca esto y ya lo tenemos adherido. Sí. Bueno, falta... Bueno, falta que se enfríe. Se enfríe un ratito, pero ya está. Mira, así es rápido. ¿Cuánto tardaría, ¿Cuánto tardaría en estirarse? Sí, pues... Ahora, ¿Ahora cuánto tardaríamos en no poder arrancarlo? No, en... es un minuto por ahí. ¿Ah, sí? Muy bien. Es súper sencillo. El... Sí, sí, ya veo ya. Hombre, la verdad es que es rápido. Supongo que, que no será el sistema más económico, pero al final eh, tendrá unas... Unas aquí características ha sido, ha que, sido, que, que Ha sido con el tema de cubierta de, de PDMs, teníamos Ajá. que fijar cada dos metros sí. y hacer juntas cada dos metros. Sí. Ha, ha sido más económico este más sistema. Más económico este, claro, dependiendo de. Por mano de, de... obra claro. que muy el bien. otro sistema. O sea, aquí se ha utilizado este sistema por economía. Muy bien, muy bien. Pues nada, pues, pues, pues ya poco más os tengo que enseñar. Si acaso ahora, cuando, cuando termine la última, a ver si ya podemos quitar este y podéis ver que ya se ha quedado perfectamente sujeto. vale este para pita y ya la... te avisa y estos son los imanes de la pequeñita ah vale esos son de la de la manual esta no sí, manual. muy bien vale ahora que ya han quitado esto entonces ya podemos puedo levantar no podemos levantar la lámina y ya se ha quedado se ha quedado adherido oye pues esto está genial pues nada oye espero que os haya gustado este nuevo sistema y lo dicho, si tenéis alguna duda o alguna cosa, espera que os voy, a, os voy a mirar otra vez. Espero que os haya gustado el sistema, la verdad es que a mí me, ya, ya me sorprendió cuando vi en la feria, pero en la feria como son cosas que dices, bueno sí esto está aquí en la feria, pero a saber cómo se coloca en la realidad, pues bueno ya lo hemos visto en la realidad y, y nada, cualquier cosa aquí me tenéis y aquí aquí tenéis a Joaquín que también os contestará lo que os haga falta. Y nada, lo dicho es siempre: si os ha gustado, me, me dais los me gustas, me compartís, me hacéis todas las dudas en Instagram, en YouTube, en Facebook, en todas partes. Y nos seguimos viendo por las obras. Hasta luego.